¿Cómo estás? Porque están súper bien ¡Oh! Ya subí mi nuevo video Y como lo estás viendo, quiero que te suscribas Que le des like y que lo compartas, hermano Porque si no lo compartes uh, Pues la verdad, lo compártelo Te doy un abrazo, te saludo en los streams Así que, vete Twitch luego de vez en cuando a pasarla, así que, bye Y ¡Comparte! A ver Hagamos esto Oh, yeah. Oh, oh, yo, yo, y ya, y ya, y ya boss? Yo creo que sí me fui a meter a Veracruz, gente. Ah, yo creo que es aquí donde el Facundo hizo el video de niña. Niña. Eh, hey, niña! Yo creo, ¿verdad? <ríe> Buenas tardes, soy del SAT. Vengo a checar su. Oh, yo. Soy el de la beca. So... Buenas tardes, soy el de la beca. Vengo a checar si. si su hijo pues dice la verdad. Y... Sí, eh, dice la verdad Porque pues Como que su casa Está medio jodida Ay Clancy Jarvis Uy oh, Como Jarvis el de Jarvis Por favor Prendeme un huevo Si ¡Sí, no ¡Ah! y o qué? Avancemos Uy Tú abre Yo no A ver abro esta puerta Uy Tú abre Yo no ¿Qué? ¿Respones o qué? ¿Qué te pasa? ¿Escuchaste eso? Güey. ¿Escuchaste eso, wey? Güey. escuchaste, ¡Ay, wey! What the hell? Oh, yo, look at his ass, man. ¡Wey! No mames que te diste, no es que te diste un bongazo. ¿Estás bien? Güey, tu mamá te habla. Ah! Ay, no mames oh, wow. Where's Where's me? ¡Órale, culero! Una familia tranquila en México Volvizo, yo me voy ¡Ay hijo de tu puta madre! Cálmate, <risa> papá ya se enoja. Ay, wey. Abre la <risa> puerta. Perro. Ay, güey! ¿Y la abuela dónde está? ¡Oh my coco! No, no eres mío, no soy tuyo. Soy de mi mamá. Hijo de... ¡Ay, no, aguanta! ¡Ah, la no! aguanta! ¡Ah, ah no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué no te metes? ¡No es bien, pendejo! ¡Por eso están las intermitentes, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Valió madre! Si es que este pendejo no utiliza intermitentes, papá. ¿Pues qué se cree?